Eso es ¿Qué? así, señores. Señores. El COVID, el COVID se mete ahí. <risa> en otro tema, porque aquí pasan cosas que yo digo. A veces, yo creo que si a mí me diera lo que le da a las mujeres, ¿cómo es? La, la menopausia. A ti te da, yo creo. Yo creo que tú eres el hombre, hombre que te da también. ¿Cómo es lo que es mensual? El periodo. El periodo. A mí me diera con las cosas que pasan en este país. Como que, ay, ay, me, me llegó de repente. Sí, sí. ¿Tú ves? Joven se tatúa en la frente y en el cuello el nombre de Santiago Matías. <risa> <risa> un joven aún no identificado <risa> se hizo viral por tatuarse el nombre de, de pila de Santiago Matías y el nombre de sus medios, llamado Alofoque. Aún no se sabe quién es el joven, pero supuestamente dice que él es un fan de él, de, de, de Santiago Matías. Pero yo no sé por ustedes lo hayan grandes. Porque ¿Eh? sí, vale porque madre, que está muerto políticamente hubo uno que se lo hizo vamos vamos a escuchar el audio a ver, a ver qué dice que dice este joven yo soy su fan, yo soy su fan número uno Santiago Matías aquí y a los foques Radio Show aquí y aparte el tema que viene ahora y aparte para la cosita más que lo que viene vamos a romper Santiago Matías yo soy su fan número uno ya lo dijo todo esto es que va a tirar una canción y quiere que a los Focos lo apoye. ¿Qué diría los Focos junior de eso? <risa> <risa> Señores, miren. <risa> ¿Qué a los focos? Esa cabeza con y si Santiago. No Usted sí? ve en el físico del joven. Sabe que un hombre que está Desorito. en el mundo de los la de las drogas. La droga. Y eso no lo hizo él. Solo. De corazón ni solo. No, solo. Mm. Eso lo mandaron. Eso fue influenciado Entonces, por otra el, persona. Claro. El que le pagó a él con lo que sea, no pueden hacer eso. Un muchacho que se ve que está vagando en el mundo de la orientado? droga. Están abusando. Y están abusando con él. Fue un abuso. Yo, yo considero que eso fue un abuso porque él, sí sabe que ese que sí, muchacho sí, se ve de... que no tiene sus cabales. Está haciendo la cosa influenciadamente no, es que la, por, por, por, por Y, y, y dice que quiere hacer un tema ahora. Eso no, para Santiago romper, porque y lo, y lo, el artista lo, lo urbano, urbano, los nuevos talentos son los que más rompen. <risa> <¿Ahorita> <risa> viene lo esto para ¿eh? romper. ¿Ahorita lo si a los foque, si a los foques siente consciente y no es un abusador, puede meterlo en ayuda. Pero en lugares crea, no en la música. No, no, así, en ayuda a su adición. Eh, eh, recordemos que eso viene también influenciado de este hombre de, de, de Igüey y que se trató la cara de amable. amable. Ya que a los focos le cogió con él, quisieron quizás hacer eso con ese joven también, pero eso fue un daño que le hicieron a ese muchacho porque él no Yo eso no salió de su Para mente. sacar cabeza de ahora vale menos. Yo nunca me he detenido a ver el, el loco ese. Que, a ver, mi de amable. No. <risa> <risa> nunca. <risa> Uh. No, yo nunca me. Uh, uh. Ay, ay, ay, ay, ay. Una gente es no que me llamaba, se pone envenenada. Usted no puede envenenar. nada. para eso veo los criaderos de peces que están haciendo en YouTube o sea, están y Están siendo famosos. Lo que, ey. Eh, sí. Eso Hasta está bien, viral. Los criaderos de peces. A mí me invitan a uno ya que voy pronto a hacer un reportaje. Eso está, eso, eso está lugar. bien. Pero, en su casa hay de todo. <ríe> pero pero nunca, no, no Está venga. bien, está bien. Vamos, no vamos, vamos y muéstrelo. Vámonos, vamos a hacer la mañana a su casa, güey. Pues para desayunar también. Entonces, <risa> no, no, ay, no vamos. La regresamos a las 9 de la noche para dar el día por completo. Voy a hacer el amarre. Voy a hacer el amarre porque salida a ti, yo hay uno que está preparándose bien para que el equipo de los osobrosos vayamos a hacerle un reportaje allá. Y le prometo que el pecado de la comida va por la casa. Sí. Señores, si hay uno en porquero. Hay unos porquero pero por qué casa, por esta o por aquella? Porque si por esta, vamos a tener que comprarlo. Hay uno hello, buenas, hay unos porquero oye, muy buenos. No me voy a poner esa figura que está ahí hoy. Ay, la que pasaste? Si es una payola, paga, yo la pago desde aquí. Pero tranquilo, no lo quiero ver más porque esos tatuajes no van conmigo. Que, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> que no se lo vuelva a poner, eh, ese que te dijo fue. Pues dijo son sí. celo tú lo dijiste ahorita son celosos la gente de este programa ahí Pero está es ese esa, celoso porque esa, lo pusieron ahí hay, hay un criadero que po podemos ir para allá todo en porquero, sí muy para bonito saber. sí que no es de boca no es de boca no a, es de, a mí de, me gusta ajá, andar eh, ¿Eh? vámonos vamos a hacer un reportaje para el programa eh. vamos. vamos a hacerlo y los talentos tienen que ir ustedes vamos, tres. Vamos mañana vamos mañana No, que trabajan Estamos hablando, estamos hablando de esta ¿Cuándo puede ir? ¿Puede ir mañana? Yo puedo todos los días. Ah, pues ya, también. Yo también, mañana. Yo, yo también. ¿Usted puede ir con él mañana? Con él Pero no. con sí. el equipo. Primero, No, no, no, Perdón, perdón, ella? perdón. Perdón, perdón, vamos a combinar con la empresa primero, porque cuando viene a ver nosotros podemos ir mañana, pero ellos quizás no puedan recibirnos. Vamos a hablar no con ellos mañana. Eso, porque usted está hablando con el administrador de esos señores. Ay, ah, ¡Ey! ¡Ey! <risa> ey <risa> ¡Cuidado! Tú sabes. Ah, entonces, no me lo estado mío, Pinto, pero dile a él. No, claro. no, no yo no eh, he dicho he nada. un par de peje, ¿Eh? una, un peje ¿Eh? anaranjado. Sí, entonces, cómo es? es Sí. No, ¡Eh, No así eh, no es la ¿Por eso le ha ganado <risa> esa silla ahí? ¿Eh? ¿Pero qué tú vendes ahí peje gato No, no, no, mero y tilapia ver tilapia. ¿Tilapia? ¿Tilapia? Oh, eh, eh, eh. cuidado. <risa> Con frito, no eh, eh, esa frescura. Oye, a amar de cual, cual oh. Frito y ensalada verde, comida. Señores, ¿No? ya lo vamos no, a amar. Todavía. todavía no lo vamos. No vamos a seguir coordinando, yo quiero ir para allá. Ir para allá? <risa> Señores, oye Sandra del usted cree que Camila la ve. <risa> Camila podrá salir con de la familia mañana. No, no, no, con el equipo, si el equipo. Con el equipo. No no. El, el, el, el, el, el equipo, equipo con el, va. Con el pero equipo. ella se tiene que ir con él. Es con el equipo. No porque ella pertenece al equipo. Ya sí ella, pero. Ella tiene... Es que nosotros no vamos desde aquí entonces no, no nos hallamos allá. No. Uh, no allá. De, de, aquí, de aquí. Todo de todos uno. <ríe> No, pues tú, tú lo pegas tú mismo y si tú te tiras un chinchorro arriba. <risa> Ese es el lema del negocio. Pésquelo usted. Pero nosotros no sabemos. ¿Tú sabes pescar fresco peca? que son. No, no tú te ya pones no. y le pescas un cuantos de que ella quiera. quiera ¿eh? Si sí, no, ¿Eh? si es por eso, tú ¿Eh? te, si es por eso, tú te tiras. No, te Llegaron los, los dos muñecos de aquí, de este programa. ¿eh, no? Aquel vino tranquilo, con uno lentecito y el otro. Nunca pelú. <risa> nunca pelo, <risa> nunca pelo, siempre nunca es nítido. <risa> un hermano que tiene en la casa que lo pela nítido. No se, se hagan tatuajes en la cara, no se hagan no, tatuajes en la cara no, por, no, nadie, por, por nadie, por nadie. mentira, dicen, no, nada, de eso. solamente no el los Oso osos sí. le lo pueden hacer. Las redes sociales trenor Condeo para que usted vea todos los pedacitos. Ahorita parece un loco que, que se gusta. hace los osos grosos en Facebook. Me pueden encordar en